Gracias a todos, gracias por venir. Eh, gracias a la Carta de de Ciencia y Productividad, hoy tenemos la suerte de contar aquí en el CIO con nosotros, eh, con Enrique eh, Zavala, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto. Tiene esas líneas de investigación, eh, una de ellas, por ejemplo, sobre temas de indicadores de innovación nivel europeo en relación con medidas de eficiencia, etc. Pero él en concreto viene a hablar con un tema, creo que muy original, que es la posible aplicación de física cuántica y biología molecular a, a, a la economía reproduccionista. Uh -huh. Así que, John me es bueno, un placer. Muchísimas gracias por venir y adelante. No, gracias a vosotros, gracias a, a todos por venir a, a estas horas, que probablemente... Muchos de ya tengáis hambre, intentaré no abriros el apetito tal vez científico, ¿no? Igual, eh, bueno, como decía, como decía Juan, mi nombre es John Miquel eh, y, y, bueno, en esta, en esta presentación lo que trato es de ser un poco provocador, ¿no? Y, y ver un poco las vías de, de trabajo que tengo, que tengo en la cabeza y las que me gustaría ir desarrollando en los próximos años. No se trata de una de una contribución que se vaya a materializar en un artículo pasado mañana, ni mucho menos, sino que es una idea que, pues, que, que pretendo explorar para intentar abrir campo, como digo yo, de abrir una nueva disciplina que, pues, que hasta ahora yo creo que no se, ha, no se ha planteado, al menos en la economía evolucionista. ¿no? Antes de empezar a, a, a contaros la, la idea en sí, quiero pasar como una parte de, de, de una especie de contextualización, no, no sé si os suena este, este cuadro, es David contra Goliat que está en el, en el Museo Louvre y, y cómo su, surge toda esta idea la biología molecular y la, la, la parte cuántica surge cuando yo estaba haciendo mi postdoc en Suecia yo, yo soy ingeniero de formación, de doctoré en ingeniería pero me fui a hacer el el, el postdoc a, pues a una facultad de Ciencias Económicas e Empresariales en la Universidad de Lund en Suecia y allí teníamos un proyecto para estudiar el emprendimiento, el Knowledge Based Entrepreneurship y cómo el, el emprendimiento iba cambiando lo que se denomina el cambio estructural, ¿no? cómo el sistema de innovación va cambiando en base a la acción de, la, de los emprendedores. Y entonces íbamos analizando para comparar dos sectores, uno tradicional máquina herramienta frente a uno más novedoso que era el del software y lo que veíamos era eh, algo que nos chocaba con lo que nos decía la literatura, no sé si os suena lo de Schumpeter, la, las ideas de Schumpeter, del emprendedor, y el, la, la destrucción creativa, entonces Schumpeter venía hablando como de olas, ¿no? claro. y pues hay unos emprendedores como las cucarachas, ¿os acordáis del anuncio de las cucarachas? nacen, mueren, reproducen y desaparecen, ¿no? pues Schumpeter decía un poco lo mismo hay emprendedores que van generando empresas, esas nuevas empresas van sustituyendo a las empresas existentes, crecen y a partir de un determinado momento empieza el declive y surge una nueva ola de emprendedores que va generando nueva actividad empresarial. ¿no? Entonces nosotros lo que veíamos en el caso de la máquina herramienta y del, del software era que no se producían olas, es decir, iban entrando emprendedores en ambos sectores, pues en el caso del software, debido a las eh, menores barreras de entrada, entraban en mayor medida, las olas tenían, llevaban más caudal que las, que las de la máquina herramienta, pero sin embargo, aquellos emprendedores que empezaban a crecer, aquellas empresas que empezaban a adquirir un cierto tamaño, más de, 25 empre... más de 25 trabajadores, pues venían las grandes, Suecia es una economía dominada por grandes multinacionales, venían las grandes y el pez grande se comía al pez pequeño. ¿no? Con lo cual, 25 años más tarde, los emprendedores morían y las empresas grandes seguían subsistiendo. ¿no? Entonces, a mí esto me planteaba un problema, porque la economía la economía evolucionista pues no explicaba esto. ¿no? La economía evolucionista está basada en esta primera contribución que hicieron Nelson y Winter en el 82, y está basada en una analogía con dar, una analogía darwinista, ¿no? y lo que dice es que todos los sistemas, todas las economías, están guiados por los principios de variedad, herencia y selección, es decir, hay una variedad que están introduciendo, se están introduciendo de manera continua por los emprendedores hay una herencia genética, que sería el ADN, ¿no? Tú tienes tu ADN y tus hijos heredan parte de tu, de tu ADN y por lo tanto, pues las instituciones, las políticas, las rutinas se van reproduciendo en el tiempo y está el fenómeno de la selección natural, ¿no? Todos, que todos conocéis y, como decíamos, lo de las cucarachas Hay un emprendedor que sustituye una tecnología que tu empresa había, había establecido y por lo tanto se produce ese proceso de, de selección. Y la economía evolucionista lo que nos dice es que, este, es que este proceso se produce de una manera gradual y progresiva, ¿no? lenta, progresiva y gradual. Esto es lo que, lo que nos venía diciendo Darwin y que recoge Nelson y, Nelson y Winter. Entonces, yo lo que observaba en el caso sueco no se, a, no se aproximaba a lo que nos decía Nelson y Winter, sino que eran procesos que se producían de una manera muy rápida y que las grandes empresas compraban de una manera eh, puntual, pero con una, una intensidad muy elevada, aquellas aquellos emprendedores o aquellas startups que les interesaban, ¿no? En algunos compraso, casos compraban la startup, en otros casos compraban la propiedad intelectual o adquirían los copyrights, pero se producían de una manera muy rápida y muy puntual, ¿no? Como en procesos muy acelerados. Y entonces esto me llevó a, a hablar con una serie de, pues, de profesores, eh, uno de ellos, pues, difunto Miquel Gómez Uranga, que... Pues que estaba trabajando, porque él tenía, el digo, difunto murió hace, murió hace un año, él tenía un cáncer, entonces había leído mucho sobre avances que se habían producido en biología a la hora de detectar cánceres y cómo los cánceres se expanden de una manera muy rápida en periodos muy cortos de tiempo, él era economista. Y entonces pues empezaba a discutir con él, de decir, Juan Miquel, me está pasando esto en Suecia, ¿tú cómo lo explicarías? Y empezamos pues a tener ahí un debate los dos, él desde Bilbao y yo desde Suecia, en el que nos íbamos contando cosas, ¿no? Y entonces Mikkel vio con una, con una profesora, Kathleen Eisenhardt, de la Universidad de Stanford, que trabajaba con lo que se denominan entornos o mercados de alta velocidad. Y esta mujer lo que decía era que los principios evolucionistas eh, son parte de estos mercados de alta velocidad, pero que estos mercados o estos entornos se rigen por otra serie de principios que no estaban contemplados por la economía evolucionista en base a los principios que comentábamos antes de Darwin. ¿no? Y esta mujer habla pues, de sistemas adaptativos complejos, de... De, de sistemas autoorganizados de interdependencia, de, de momentos de caos, ¿no? Como un, ta, un caos auto de complejidad. Entonces nosotros decíamos, pues bueno, pues a lo mejor eh, podemos guiarnos en base a estas contribuciones de entornos de alta velocidad para poder intentar lo que, lo que nos está pasando en Suecia, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta imagen de, que nos acaba de, de Economist para, para empezar a hablar pues, de entornos de alta velocidad y de los eh, pues del Game of Thrones ¿no? del, de los Juegos de Tronos y empezaban ya pues en el año 2011 2012 que era cuando yo estaba haciendo esta investigación en Suecia ya empezaban los grandes grupos de Internet con la ingeniería fiscal y todas estas cosas no entonces nosotros nos planteamos pues, como estos, estos grandes objetivos no por una parte que la economía, la economía evolucionista tradicional no nos ayuda a explicar procesos de, de alta velocidad porque tiene una serie de principios que no son los adecuados a la hora de explicar fenómenos que se producen en periodos muy cortos de tiempo pero con mucha intensidad. ¿no? Entonces nos planteábamos pues bueno, cómo podemos redefinir la economía evolucionista en base a disciplinas que sean muy distantes pero que sí nos permiten tra tra trasladar o al menos hacer una analogía de ciertos conceptos. ¿no? Y ahí entonces es donde nos planteamos pues bueno, como ejemplo de lo que es el, un entorno de alta velocidad, vamos a coger el ecosistema de Internet. ¿no? Entonces, en el ecosistema de Internet, aparte del juego de tronos que veíamos en la anterior imagen, pues podemos distinguir a las grandes empresas, las empresas establecidas, lo que luego denominaremos como los gafas, con eh, pues las gafas porque decíamos que Miquel también tenía gafas y yo uso muchas veces la analogía de las gafas ¿no? en función de las gafas que te pongas ves la realidad de un color o de otro ¿no? y por otro lado tenemos los desarrolladores pues aquí tenemos las grandes, las Google, las Apple, las Facebook, etc. y luego en el otro lado tenemos los millones de desarrolladores que hacen estas startups de uno o dos trabajadores ¿no? entonces pues dijimos, bueno vamos a estudiar ambos lados de, del ecosistema de internet y para poder estudiar ambos lados del ecosistema, pues utilizamos o nos guiamos por dos eh, disciplinas aparentemente muy distantes de lo que es la, la economía. ¿no? Y por un lado, para estudiar lo que denominábamos los gafas, los grandes grupos, nos centramos en los, en los avances que habían aparecido a partir del año 2001 con la sintetización. Eh, con la, sí, la sintetización del genoma humano, os sonará que todo el genoma humano ya empezó a ser reproducido y sí, en el año 2001 se produce ese boom, ¿no? esa gran esperanza es de decir que como ya sabemos cómo se sintetizan todas las proteínas del genoma humano vamos a ser capaces de descifrar todos los mecanismos por los cuales se producen todas las enfermedades. ¿no? Y entonces esa gran expectativa pues empieza a defraudar a partir del año 2002 porque se observaba que había lo que se denomina el ADN de basura que se pensaba que no tenía ninguna función pero que en realidad sí que la tiene ¿no? y ahí es donde surge el contexto de la epigenética que luego, que luego os, eh, os explico brevemente entonces para estudiar los, los gafas nos guiábamos por los avances en la epigenética y para estudiar las características de los desarrolladores de estas startups de uno o dos trabajadores pues nos guiábamos por los principios, los tres grandes principios que rigen la física cuántica la superposición cuántica, el colapso cuántico y el entrelazamiento cuántico que luego os explicaré brevemente también lo que de lo que tratan, por si, por si no suena. Entonces, ¿qué nos dice la, la epigenética? La epigenética eh, lo que nos está diciendo es que los cambios que se producen en el entorno, en el ambiente, pueden tener un impacto sobre, el, sobre el, lo que se denomina el fenotipo. Entonces, todas, todas las personas tenemos un genotipo y un genotipo. El, fen, el genotipo es lo que tú tienes, tus caracteres adquiridos en tu ADN, y el fenotipo es la representación de ese ADN. Entonces, cómo ese ADN está activo o está inactivo, es recesivo, ¿no? Entonces muchas veces se pone el, el ejemplo de un semáforo. Todos tenemos semáforos en nuestras células, que sería el ADN, pero ello no implica que todos los genes estén activos. Hay genes que pueden estar en verde, que están activos, que están en tu ADN, y hay otros genes que están en rojo, ¿no? El semáforo en rojo y por lo tanto no están activos. Están en tu ADN, pero no, no están siendo representados en el fenotipo. No tienen una expresión génica, ¿vale? Entonces... La epigenética lo que nos dice es que los cambios en el entorno, pues si vives en un entorno con mucha contaminación, la dieta, si haces deportes, si no haces deportes, si bebes, si fumas, la alimentación... Hay una serie de variables del entorno que pueden incidir no sobre la expresión del ADN, no sobre la AD, el ADN, los genes que tú has adquirido, pero sí sobre su expresión, sí sobre el fenotipo. Es decir, no se producen cambios en el genotipo, pero sí se producen cambios en el fenotipo. Y esos cambios en el fenotipo son heredables. ¿Vale? Con lo cual, si tú te has dado a la bebida y a la mala vida, esos, esas histonas, que son esas proteínas que se ven cambiadas como consecuencia del entorno, son heredables por las futuras generaciones. ¿Vale? La gran diferencia entre el genotipo y el fenotipo es que el fenotipo, Actúan en entornos de alta velocidad, podríamos decir. Es decir, si tú le metes a tu cuerpo un impacto en un periodo muy corto de tiempo, porque te has dado la mala vida, esos cambios son heredables por las posteriores generaciones. Pero no son un cambio lento, progresivo y gradual que te has ido dando la mala vida a lo largo de tu vida, sino que tienen un impacto directo sobre la expresión fenotípica. ¿Dale? Y estos procesos por los cuales el fenotipo cambia como consecuencia de variaciones del entorno, es lo que se denominan procesos epigenéticos o, o dinámicas epigenéticas que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces, como os decía, desde una perspectiva epigenética, en base a la biología molecular, estos cambios se pueden producir de una manera eh, de una manera muy breve en el tiempo, pero con una intensidad muy, muy elevada, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos la analogía con el ADN de los, de los organismos con el ADN de las empresas. Es decir, pues Google, el Apple, el Facebook tienen un ADN que han adquirido a lo largo del tiempo en base a los productos originales que han ido desarrollando, pero el entorno va cambiando de una manera muy rápida y ahí por ello se ven obligados a modificar sus rutinas iniciales, a modificar su ADN inicial y se tienen que meter en otros negocios que no estaban originalmente contemplados por esas empresas. Luego os pongo un ejemplo de, un ejemplo de ello. ¿vale? ¿Cuáles son algunas de las variaciones que pueden producirse en el entorno? Pues bueno, pues una crisis económica puede ser un gran, un gran ejemplo de cómo a partir de la crisis hay una serie de nuevas rutinas que no estaban explicadas o que no son explicadas o predecibles en base a tu ADN, en base a tu, a tu historia. O sea, ayer poníamos en el ejemplo, en la comida con Juan, el, por lo que está pasando en Estados Unidos lo del Brexit, ¿no? Hace cinco años nadie se podía estar esperando que tuvieran el presidente que tienen ahora y que en Inglaterra hubiera este proceso de... de, de de desapareamiento con, con Europa, ¿no? Y aquí tenéis pues, otros, otros ejemplos, pues cambios en los paradigmas científicos cambios regulatorios, etcétera, son lo que nosotros denominamos en economía variables que podrían incidir o que podrían producir un cambio en el entorno. Vale, luego os pongo unos ejemplos de, de ellos. Nosotros al hacer esta analogía lo que decimos es que las dinámicas epigenéticas en estos grupos de Internet no se producen porque sí, sino que tienen una racionalidad económica. Es decir, para poder sobrevivir, volvemos al principio de selección de Darwin, para poder sobrevivir tienes que adaptarte al entorno. Y el que mejor se adapte y más rápido se adapte será el que más vaya a sobrevivir en el tiempo. ¿no? Y por lo tanto todos los grupos están adquiriendo una serie de dinámicas muy rápidas y muy convulsas, pero todos de ellos están prácticamente luchando y metiéndose en los negocios de todos los demás. Y eso tiene una racionalidad económica. Si uno de los grupos no se mete en una de las áreas de actividad del competidor, el competidor va a adquirir una capacidad, una liquidez tan grande que podría adquirir, es decir, si Google no se mete con la red social en Google+, Plus, ¿no?, Facebook adquirir, adquiriría, un, o podría adquirir un tamaño tan grande, en base a los millones de millones de usuarios que tiene, que con esa liquidez que podría obtener, podría comprar a la misma Google, a la misma Google, ¿no? Con lo cual, tu propio negocio, ese ADN original, corre peligro si no te metes en los negocios de los demás. Le estás quitando una parte pequeñita del pastel, pero le estás quitando una parte del pastel, ¿no? Si no le quitas esa parte del pastel, tu propio negocio puede correr eh, peligro. Vale. Y la tercera de las patas que nosotros consideramos es que estas dinámicas como se producen de una manera muy intensiva y en un periodo corto de tiempo pueden tener una serie de consecuencias, a su vez, sobre el entorno. Y ahora os, os pongo los, los ejemplos de lo, que, de lo que estamos hablando. Esta idea que surge en el año 2011-2012 con, con Mikkel pues, ha dado lugar a, a algunas con, contribuciones eh, pues, en diferentes formatos. ¿no? En la primera de ellas nos salió en una, en una revista americana, en Technovation, en la que introducíamos este concepto de las dinámicas epigenéticas. Pero como, como hemos comentado con Juan varias veces, cuando tienes un nuevo concepto cuesta mucho ¿no? cambiar y no, no producir un cambio de paradigma en la teoría, pero sí introducir un nuevo concepto que en cierto modo está criticando el pensamiento establecido. ¿no? Entonces nos estaba costando mucho el poder hacer artículos sobre ello, porque nos lo zumbaban en todos lados. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a hacer un libro y en este libro pues desarrollamos lo que sería nuestra teoría, nuestros conceptos y ponemos una serie de ejemplos concretos. ¿no? Y esto es lo que publicamos el año pasado y ahora estamos haciendo pues, diferentes estudios de caso. En un caso que hemos estudiado, el, el caso del cooperativismo vasco, a todos os sonará que cayó Fagor hace unos años. Entonces, pues, ¿por qué cayó Fagor? Y empezamos a explicar pues, qué rutinas del cooperativismo vasco pues, han estado fallando, no se han adaptado al entorno cuando se produce la crisis económica. ¿no? En el cooperativismo vasco también hay una serie de ADN, que, viene, ¿no? que es heredado a lo largo del tiempo, que se produce en los 50 y en los 60, y cómo cuando se produce la crisis económica y trae ese shock, pues hay una serie de cooperativas que sí son capaces de adaptarse y que hay estrategias, que dinámicas epigenéticas siguen para esa adaptación y Fagor en este caso no, no, no supo adaptarse o no pudo adaptarse. ¿no? entonces discutimos en unos casos en los que sí se adaptan y en otros casos en los que no se adaptan cuáles son esas variaciones del entorno, cuáles son las dinámicas epigenéticas y cuáles son las consecuencias que ello está trayendo sobre la redefinición de lo que se denomina el cooperativismo vasco, ¿no? que es un debate que está abierto ahora mismo. Entonces bueno, estas son las las contribuciones que hemos, que hemos hecho hasta el momento. Entonces, como os decía, en la aproximación epigenética nosotros distinguimos estas tres etapas. Una parte inicial de instrucciones genómicas que serían pues, los caracteres adquiridos, los primeros productos o las primeras rutinas iniciales de los grupos de Internet que estamos interesados en estudiar, los GAFAs. Pues, por ejemplo, el, el buscador de Google y su gratuicidad. ¿no? Eso sería una característica eh, un elemento característico del ADN de Google. ¿no? En el caso de Apple, pues el diseño de los productos en el caso de Facebook, pues la red social y, y demás. Las dinámicas epigenéticas sería ver cómo los grupos responden a las variaciones que se hayan producido en el entorno. Como hemos dicho antes, pues algunos de los que podrían caracterizar estas variaciones en el entorno pues podría ser la crisis económica, una adquisición eh, masiva de patentes, cuando Google en el año 2012 compra de la noche a la mañana 41.000 patentes de Motorola, ¿no? Eso es, un, eso es un shock en el, en el entorno, es decir, en un día estás adquiriendo una propiedad intelectual masiva y todos tus competidores de una manera tienen que empezar a, pues a rebatir tu posición, ¿no? Entonces es cuando Samsung se mete con Google por, por violar los derechos del, del, del software que estaban metiendo en los teléfonos Android y han tenido los litigios durante este tiempo que a muchos de vosotros os, os sonarán, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen esas dinámicas en respuesta a las acciones que o bien los otros grupos han desarrollado o se han producido en el, en el entorno? Y la tercera de las patas, como os decía, pues serían las anomalías o las consecuencias que estas dinámicas tienen a su vez sobre el propio entorno. ¿no? Y en nuestro caso, en el caso de los grupos de Internet, una de las anomalías principales que vemos es sobre el sistema de patentes. El sistema de patentes, o la racionalidad del sistema de patentes, es proteger al inventor. ¿no? Tú tienes la, una invención, has desarrollado una tecnología, la patentas, y ello te da unos derechos de explotación de esa tecnología, de esa propiedad intelectual. Lo que vemos en el caso de los grupos de Internet es que como tienen un tamaño tan grande, ya no se convierte en una herramienta de protección, sino que se convierte en una herramienta de defensa. Compro, a, a, compro 10.000 patentes o compro de la noche a la mañana 41.000 patentes para adoptar una estrategia defensiva, no para explotar esas patentes y proteger ese conocimiento, sino para que los demás competidores no puedan entrar en mis áreas de negocio. ¿no? Entonces, la lógica del sistema de patentes también cambia. Eso es lo que nosotros denominamos como una anomalía o un limitador epigenético. ¿no? Algo que ese, ese semáforo que se ha puesto ahora en rojo o en verde, pero que ya no responde al ADN original que, que tenía inicialmente, sino que ahora tiene una función eh, dispar con lo, que, con lo que había sido heredado. Entonces, la segunda de las patas, como os decía, sería la parte de los desarrolladores. Y para la parte de los desarrolladores hacemos la analogía cuántica. Y como os decía, la, la física cuántica es una, una ciencia muy compleja, pero nosotros cogemos estos tres, eh, estos tres grandes conceptos, estos tres grandes principios de la física cuántica. Y el primero de ellos seguro que os suena. La superposición cuántica, el gato de Schrödinger. A todos ¿no? todo sonará que el gato estaba vivo y estaba muerto al mismo tiempo. Bueno, pues la superposición cuántica lo que nos dice es que una partícula puede estar en todos los, está en todos los estados en los que potencialmente podría estar. ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Pues en el caso del gato puede estar vivo y puede estar, puede estar muerto. El entrelazamiento cuántico lo que nos está diciendo es que una partícula, para poder explicar la posición o las características, propiedades de una determinada partícula, no podemos entender a la partícula como una unidad aislada del entorno, sino que tenemos que entenderla como una función de onda. Es decir, la partícula forma parte de un sistema mucho más complejo y cuando queremos hacer una medición sobre la partícula en concreta, que sería la parte del colapso cuántico, estamos modificando el equilibrio de todo el sistema. Estamos modificando la función de onda y, por lo tanto, si medimos unas propiedades de las partículas, no podemos medir otras, no podemos medirlo todo. ¿no? Y esto es el entrelazamiento cuántico. Las partículas, en nuestro caso los desarrolladores, forman parte de un sistema mucho más complejo y cuando tú incides sobre un desarrollador, estás modificando el equilibrio de ese ecosistema, podríamos decir. Y el colapso cuántico, pues como os decíamos, es cuando vas a hacer una medida, se produce un colapso por el cual la partícula, haces una foto fija... Y en ese momento esa partícula está en ese estado, pero tú no estás midiendo, no es posible medir físicamente las otras propiedades de esa partícula. Si estás midiendo la posición, pues no puedes medir la velocidad o no puedes medir la intensidad o la velocidad que tiene esa, esa partícula. ¿Vale? Con lo cual estás modificando el equilibrio inicial, el entrelazamiento y el colapso estarían estarían muy relacionados el uno con el otro. Entonces, nosotros la analogía la analogía que, que hacemos... Pues es, por un lado tenemos las propiedades cuánticas y por otro lado tenemos los desarrolladores. Cuando decimos que tenemos una superposición cuántica y que una partícula puede estar en todos los posibles, está en todos los posibles estados en los que puede estar, pues decimos que un desarrollador de software, inicialmente, debido a las rutinas de trabajo que tiene y a las pocas barreras de entradas que tiene el sector, puede potencialmente orientarse a todos los vectores de trabajo. Un desarrollador puede hacer una aplicación para la banca móvil, o puede hacer una aplicación para la salud, o puede hacer una aplicación para, para generar el periscope famoso del amigo Piqueno, para retransmitir los partidos de la, de la NFL a través del móvil, ¿no? Es decir, el desarrollador tiene esa competencia en función de la posibilidad de poder explotar ese conocimiento en unos vectores dominantes o en otros, tenderá a colapsar su actividad a uno, hacia uno de estos vectores, ¿no? o, o tal vez hacia, hacia todos. Lo mismo pasa con las empresas de, de videojuegos, ¿no? Y eso era algo que, que observamos en el, en el caso sueco también. Cuando entramos en el, en el entrelazamiento cuántico, lo que decíamos es que las partículas pierden su propiedad como elementos aislados, sino que forman parte de una función de onda más global que caracteriza todo el sistema. Entonces nosotros decimos, bueno, de la misma manera los desarrolladores no son entes aislados, sino que están desarrollando ciertos productos o ciertos servicios pues para la banca móvil, para la salud, para las comunicaciones, etcétera, en función de los intereses que haya en esos sectores a su vez. ¿No? Si hay un sector en el que tienes muchas barreras de entrada, pues no vas a entrar. Si tienes una función de onda que tiene una onda muy, muy, muy larga, pues a lo mejor no te interesa entrar, te interesa entrar en una onda en la que están habiendo muchos diseños ¿no? al mismo tiempo y el tuyo puede tal vez convertirse en el diseño dominante. Es decir, cuando tienes un entorno de alta velocidad, probablemente tengas más éxito que si se produce en un entorno en el que las inercias son mucho mayores y por lo tanto te va a, cambiar, te va a costar mucho más cambiar ese diseño dominante o ese patrón de dominante. Y finalmente, el colapso cuántico, lo que decíamos es, cuando hacemos una medida, estamos haciendo una foto fija de, este, de esta partícula, pero no estamos analizando el comportamiento completo de esa partícula, no lo podemos hacer. Pues en este caso también, cuando hacemos una foto fija de los desarrolladores, estamos obteniendo una explicación muy parcial de la acción de esos desarrolladores, pero no estamos viendo por ejemplo las interacciones o a quién están vendiendo esos productos o si a pesar de que estés haciendo videojuegos hoy en día tienes una estrategia para meterte en el sector de la salud ¿no? esto por ejemplo lo veíamos con la empresa del Candy Crush a todos os sonará, todos habéis jugado al Candy Crush, cuando yo estaba en Suecia la empresa que hace el videojuego del Candy Crush yo vivía en Lund, la empresa surge en Malmo y esta empresa cuando empezó con el Candy Crush pues el ADN era hacer el Candy Crush, ¿no? Entonces cuando ibas, les entrevistabas, pues te decían lo que estaban haciendo, pero luego en la realidad, lo que veías es que ellos estaban orientando hacia un vector dominante que era el de la, la media, moving media, ¿no? El, el branding, el marketing, y tiene una, ahora que han crecido, han crecido bastante, eh, tiene una unidad de negocio muy importante, por ejemplo, con la, con la, la radiotelevisión sueca, ¿no? Es decir, a nosotros lo que nos interesa como usuarios es el Candy Crush para poder jugar en el móvil, pero una de las principales unidades de negocio de esa misma empresa está en un sector aparentemente distante de lo que es el sector de los videojuegos. ¿no? Esto es lo que nosotros tratamos de explicar como el colapso cuántico. Si yo quiero explicar la dinámica de la empresa y me centro en la parte de videojuegos, me estoy perdiendo todas las eh, demás áreas de acción que esa empresa pueda tener. Entonces, esta es la, la idea que, que teníamos en la cabeza Miquel y yo, ¿no? Y entonces, pues bueno, hasta ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hemos podido hacer? Pues como os decía, en base a esos eh, artículos y ese libro que hemos hecho, lo, nosotros, nos hemos centrado en lo, lo que llamamos los gafas, ¿no? Y como a mi sobrina mucho, le gusta mucho pues, lo de Bob Esponja, pues si encontré esta foto de Bob Esponja y dije, pues las gafas de, de Bob Esponja pueden venir bien para explicar lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto cuando analizamos el ecosistema de Internet y estoy ahora mismo en la parte de la epigenética, ¿eh? en estas tres etapas que decíamos. Pues que el ecosistema de Internet tiene una serie de características concretas, ¿no? y esta serie de características es que está organizado en capas. Hay como tres grandes capas, no, no quiero entrar en los detalles, pero hay tres grandes capas en función de aquellos que desarrollan contenidos, los que venden contenidos ¿no? y los que están comerciando en los productos que se venden en esos contenidos. Y ahí, por ejemplo, tenemos el gran debate entre las telefónicas y los, los operadores, y los, eh, los operadores de, de telefonía, perdón, y aquellos que están desarrollando negocios a partir de esas redes, no es decir, Telefónica por el hecho de meter fibra no se está llevando el pastel que se están llevando pues, las agencias de viajes o el Google por la publicidad, etcétera no Tú metes la infraestructura pero no estás eh, obteniendo ningún rédito económico del negocio que estás habiendo como consecuencia de esa, de esa infraestructura. ¿no? Pues eso puede ser un ejemplo de las diferentes capas, no voy a entrar en todas ellas. ¿eh? Que la competición se produce entre ecosistemas, es una de las características importantes que veíamos cuando entrábamos en el detalle de los gafas. Muchas veces estamos diciendo Google y tiene el litigio con Samsung o Nokia tiene el litigio con no sé quién o Apple ha entrado en un litigio con cuál. En la realidad es un, es, es un sistema mucho más complejo en el que hablamos de, hay toda una literatura, de business ecosystems, ¿no? Y hay diferentes, eh, como serían, dif dentro de una célula tienes diferentes eh, partes de la célula que van interactuando con diferentes, eh, con diferentes elementos. Pues tú en de la célula tienes el núcleo, tienes los electrones, tienes las proteínas, tienes los histonas, ¿no? Tienes los procesos de metilación, tienes procesos de síntesis y esto es for forma parte de un todo. Pero la célula, que sería la empresa, a su vez está constituida por todos estos elementos que caracterizan el ecosistema. ¿no? Entonces, si analizas solo una parte de ese ecosistema, aunque creas que estás analizando la empresa, en realidad te estás perdiendo mucha más información. Otra de las características es que, que coexisten la cooperación y la competición, al mismo tiempo que Google y Samsung estaban a la, a la gresca con, con, los, teléfonos móvil, con los, los teléfonos móviles, al mismo tiempo estaban desarrollando también el software para mejorar el, el ecosistema Android y competir contra el, el iOS de, de Apple. ¿no? Aquí tenemos una serie de, de ejemplos que... Que no voy a entrar en detalle porque los explicamos en mucho más eh, detalle en el libro y, y tardaríamos mucho en, en poder explicarlos, ¿no? Pero cuando estábamos analizando estas, estos caracteres adquiridos que decíamos en la primera etapa, ese ADN original de las empresas de Internet, pues empezamos a identificar una serie de características que estaban presentes en todos ellos. Cuando hablamos o intentamos ilustrar las dinámicas epigenéticas, eso que denominamos como dinámicas epigenéticas, eh, como os decía, el primer artículo que, que nosotros publicamos sobre esto era el año 2014, y aquí lo que analizábamos era ver las dinámicas o ver en qué sectores, en qué vectores dominantes estaban entrando estas empresas de las que hablábamos antes, no los GAFAs, pues el Google, el Apple, el Facebook, entonces todavía existía eh, Motorola, estaba Nokia todavía por ahí, entonces lo que veíamos era que había como tres grandes vectores dominantes, el hardware, el software y los buscadores, ¿no? los contenidos. Hoy en día, sin embargo, eh, cuando vamos a analizar las recientes actividades, que era lo que, lo que metíamos en el libro, eh, analizamos las dinámicas en el año 2014, aunque el libro sale en 2016, lo que vemos es, la tabla era, era más larga que está en el libro, pero que los diferentes grupos de, de Internet ahora ya no tienen tres vectores dominantes, hardware, software y contenidos, sino que ahora estaban los, las, las pucheritas de, de salud, toda la parte de, de la banca, toda la parte de, las, eh, de la publicidad, se estaban metiendo los negocios de las Smart TVs, incluso Samsung tenía un, tiene un negocio sobre las Smart Bikes, ¿no? y como las Smart Bikes te sirven para hacer de teléfono y te sirven para hacer de, de GPS y te sirven para hacer otras, otras muchas cosas, cuando Google se está metiendo con lo de la universidad habréis oído que, hay, que se están metiendo en los negocios de las universidades y que ahí también tenían un, un conflicto ¿no? porque dicen muchas universidades pueden desaparecer porque ya y cada vez están metiendo más en prensa que ya los títulos universitarios no sirven para nada, porque ellos lo que valen es la, la competencia que tú sepas hacer algo, ¿no? pues hay muchas de estas empresas también están entrando en estos, en estos negocios, por supuesto el coche, entonces esto que decíamos como vectores dominantes del 2012 en el año 2014, ya la diversificación que tienes es mucho mayor ¿no? y la distancia que tienes con respecto a ese ADN originario del buscador, del diseño del, del móvil o del, del iPad, etcétera, pues ya la distancia es mucho mayor que la que teníamos originariamente. Estos serían unos ejemplos de lo que llamamos dinámicas epigenéticas. Y ahora a estudiar las dinámicas epigenéticas y cómo estos grupos llegan a pues a, a esta diversificación tecnológica, nosotros nos centramos en, en analizar su comportamiento de las patentes y esta es una de las vías que a mí me gustaría explorar en el tiempo. Eh, os voy a ir poniendo aquí las imágenes de los diferentes grupos que hemos ido estudiando hasta el año 2014 porque los datos de 2015-2016 y todavía no son muy fiables, porque hay algunas patentes que han solicitado pero que no han sido, no han sido aprobadas todavía. Entonces, eh, limitamos el estudio hasta el año 2014 y me gustaría, más que el grupo en sí, que os fijaréis en, en cómo va cambiando este eje. Vale, en el caso de Twitter, ayer lo miré, eh, cuando hicimos el estudio tenía cuatro patentes, el año pasado, este año ya tiene siete, siete patentes aceptadas. Entonces, bueno, tampoco sin, supone un cambio eh, muy significativo. Si metemos a Google, pues ya estamos hablando del orden de 300 patentes anuales. Eh, no son patentes acumuladas, sino que serían eh, actividad de patentación, patentes, eh, granted patents eh, per year, no eh, anual, anualmente. Si metemos a eBay, pues bueno, estamos hablando del orden de las mismas patentes. Si ya metemos a a Yahoo, pues ya vemos que empieza a haber otros, otros picos, si metemos a Amazon, pues ya nos saltamos a las 800 patentes anuales, si ya metemos a, a Nokia, pues ya andamos del orden de las 900 patentes anuales, si metes a Apple, ya te vas a las 2000 y pico patentes anuales, si metes a Google, pues ya estás cerca de las 3000 patentes anuales, si metes a Microsoft, pues superas la barrera de las 3000 y si metes a Samsung, pues llegas prácticamente a las 6.000 patentes anuales. Entonces, imaginaos, cada uno de estos grupos están patentando al día, pues si tienes 6.000 patentes anuales, pues al día estás patentando más de 20 patentes, ¿no? Entonces, claro, cómo los desarrolladores también pueden meterse a luchar contra un Samsung o un Apple y con el poder ejecutivo y legislativo que estas empresas tienen, ¿no? Entonces, cuando agregamos todas las patentes que estos grupos tienen, todas desde su origen, obviamente pues, Twitter tiene 7 patentes porque tiene muy pocos, muy pocos años de duración, pues Microsoft tiene 28.000 patentes pues, porque empieza a patentar en los 80. ¿no? Cuando agregamos todas estas patentes, nos juntamos con un ecosistema de Internet de esta parte del norte, que decíamos lo de los gafas, en las que hay unos litigios entre más o menos unas 120.000 patentes. Vale, pero obviamente no todas estas patentes son relevantes, porque muchas de ellas son, como decíamos antes, para poder defender sus propias posiciones. ¿no? Pero sí que hay unas patentes que se denominan las Standard Essential Patents, que son por las cuales los grupos van a los litigios los unos con los otros. Entonces, ¿cómo se decide cuál es una Standard Essential Patent? Pues ahí tienes un organismo en Estados Unidos, que es el que define y el que decide, pues esto es una Standard Essential Patent y esta no. Pero para tomar esa decisión están basados en una serie de complejos empresariales que son las uberdos que deciden que consideran como una patente estándar una patente que es eh, que tiene que a, a los que tiene, que tiene que estar sujeta a una serie de, de principios que se denominan principios FRAND y que dicen que pues, tiene que ser friendly que en la negociación que tienes que hacer con los con los grupos empresariales que estén interesados en explotar esa patente, pues la negociación tiene que ser unos criterios objetivos, no puedes explotar y la licencia no puede ser excesivamente cara, etc. ¿no? Hay una serie de principios que están, que están definidos. Pero claro, las propias empresas son arte y parte. Tú eres un, uno de estos gafas, tú eres una de las empresas que mayor patentación está teniendo, pero al mismo tiempo tú estás decidiendo si la tuya es una patente estándar o no es una patente estándar, ¿no? con lo cual falta objetividad a la hora de definir qué es un estándar y qué no es un estándar, obviamente los estándares en un entorno de alta velocidad también van cambiando con el tiempo, sin embargo cuando tú dices que Microsoft tenía un estándar en el año 2010, en el año 2017 se sigue considerando que aquello sigue siendo un estándar ¿no? y que esa patente sigue teniendo que regirse por los principios FRAND. Entonces hay, yo considero que existe una falta de objetividad a la hora de definir qué es efectivamente una, una, una patente estándar y que no es una patente estándar, ¿no? y ahí no hay contribuciones. Eh, otra de las áreas que he empezado a explorar y en la que también creo que hay mucho, mucho por hacer es la parte de la diversificación tecnológica. entonces Aquí os, os he puesto dos, dos imágenes para no, para no liar demasiado la manta. Como decía en el caso de Twitter, las cuatro patentes que, que tenía están en el año 2003, eh, 2013 y 2014. Y estas cuatro patentes incluyen dos clases tecnológicas. ¿no? Ya, ya sabéis cómo están estructuradas el sistema de patentes, es igual que los códigos CNAE de actividad, pues que tienes eh, pues la máquina herramienta, tienes la agricultura, tienes el petróleo, el coque, la madera, pues las clases tecnológicas están agrupadas en base a una serie de, de códigos también. Entonces lo que vemos es que en el caso de, de, de Twitter, las cuatro patentes incluyen dos clases tecnológicas. Las cuatro patentes, aquí no he puesto el 100%, pero bueno, lo que vemos es que estas cuatro patentes, las cuatro, tienen como clase tecnológica a tres dígitos la G06, es decir, el 100% de las patentes incluyen estas dos clases tecnológicas, y en el año 2013 había una patente que incluía la H04, con lo cual esta pelota sería el 25%, es un cuarto más pequeña que esta, y en el año 2014 la H04 estaba incluida en dos, de las, en dos de las patentes, ¿no? Es decir, esta pelota es la mitad, es el 50% de esta, ¿vale? Entendéis un poco la imagen, ¿no? ¿Cuántas patentes incluyen cuántas de las clases tecnológicas? en el caso de Twitter esto era muy fácil porque solo tenías cuatro patentes y dos clases tecnológicas. Cuando nos vamos al caso de Amazon, y esto lo, lo hemos hecho para todos los grupos, todos los gafas, todas las clases tecnológicas, todos los años, ¿no? Lo que vemos es que existen una serie de ADN de una serie de genes dominantes, podríamos decir, pues en este caso también tendríamos el, G0, el G06, G06 o G07, ya no recuerdo, que está presente prácticamente en todas las patentes, ¿no? Pero sin embargo podemos ver que hay una serie de vectores o una serie de clases tecnológicas o de vectores tecnológicos, este de aquí, por ejemplo, que aparece inicialmente con mucha fuerza, pero que luego desaparece y vuelve a crecer. O aquí tenemos otro que aparece con mucha intensidad durante unos años, pero que va desapareciendo en el tiempo. Y hay otros que aparecen de manera puntual, pero con relativa intensidad en periodos muy breves de tiempo. ¿no? Por un lado, lo que esta imagen nos viene a decir es que los grupos están obteniendo una diversificación tecnológica no relacionada, es decir, la clase tecnológica A05 no tiene nada que ver con la I10, ¿no? y este grupo, sin embargo, está patentando en salud, o está patentando en educación, o está patentando en movilidad cuando Amazon, todos lo relacionamos con el ADN de vender libros por internet, ¿no? y hay otras clases tecnológicas que, a pesar de que eran dominantes inicialmente, dejan de perder relevancia. ¿no? Es decir, se produce la diversificación tecnológica por un lado, esto queda claro, y por el otro lado hay ADNs que dejan de estar activos, lo que decíamos antes del semáforo, que antes estaban en verde en el año 2001, pero que en el año 2013 ya dejan de estar en verde, y hay otros que estaban en rojo y que ahora sí que empiezan a estar en verde. ¿no? Entonces empezamos a ver cómo de alguna manera somos capaces de identificar estas dinámicas epigenéticas de una manera objetiva en base a lo que nos están diciendo las, las patentes. Claro, esto al final es una imagen que te está dando una cierta información, pero claro, a mí me gustaría entrar cuál es el grado de diversificación tecnológica, ¿no? En una escala de 0 a 100, eh, cuando decíamos comparamos la imagen de Twitter con la imagen de, de Amazon, vale, una escala de 0 a 100, ¿cómo ponemos ese, ese nivel de diversificación tecnológica dónde estás? No? Vale, ¿y ¿Qué medidas objetivas das para eso? Pues ahí hay, hay toda una literatura también, pero que habría, que habría que contrastar y ver en este caso cuáles son las variables o los, los modelos que mejor se, se adecuan para explicar esta diversificación. Otra de las vías eh, claras que ya os he comentado anteriormente es la de las fusiones y la, las adquisiciones. Esta es una, una página web que, esto es el, el pantallazo que sacaba ayer o antes de ayer y es, eh, es, es dinámica, entonces si te vas posicionando sobre este círculo grande pues te está diciendo que Google en el año pues 2010 adquirió y te aparece aquí pues la empresa X por un valor económico de no sé cuántos millones de dólares ¿no? en este caso es el pantallazo que, que saqué pero otra de las, eh, de las opciones que a mí me parece interesante de cara a analizar esta diversificación tecnológica relacionada o no relacionada con relacionada quiero decir aquello que está relacionado con tu ADN original y no relacionada con aquello que sería una dinámica epigenética, que no tiene que, nada que ver con tu, con tu ADN originario, sería el de las adquisiciones, ¿no? Entonces, a mí eh, me resultaría al menos eh, coherente el empezar a analizar a lo largo del tiempo cuáles son las empresas que has adquirido y cuáles son los códigos CNAE, los códigos de actividad de esa empresa. ¿no? Es decir, si me estoy comprando una empresa de videojuegos, o me estoy comprando una startup de banca, o me estoy comprando una empresa como WhatsApp de telefonía, de telefonía móvil o de aplicación, de, de aplicación móvil. ¿no? Y en función de eso, poder buscar la relación entre la diversificación tecnológica que se está produciendo en las patentes contra la diversificación que se está produciendo en la adquisición de las, de las startups. ¿no? Y aquí, pues, en el caso de, de Facebook, pues os pongo simplemente algunas de las más eh, más ilustrativas que a todos os sonarán pues cuando compra a Instagram o cuando compra a Facebook o cuando compra a Oculus. ¿no? Y con todo lo que se está produciendo hoy en día de, de los juegos estos de, de, de inteligencia artificial, de cómo se llaman estas gafas que te pones, eso es de, de, eso es de, de, de, de realidad virtual, pues en cierto modo se están produciendo por esta adquisición que Facebook hizo en su día de la empresa, de la empresa Oculus. ¿no? Otro ejemplo podría ser pues, en el caso de Google, cuando os decía que en el año 2011 compra, compra toda la unidad de Motorola, o cuando Google se está metiendo ahora en toda la parte de la domótica y todos los hogares y los hogares conectados y ya están apareciendo aplicaciones en el móvil que dice ¡Ay, tengo las plantas en casa, no las he regado! Pues voy a subir las cortinitas para que por lo menos les pegue la luz y luego en casa llego o que me haga lo de la lista de la compra y estos ejemplos que probablemente todos, todos hayamos escuchado, ¿no? Pues esto en gran medida se, divide, se debe a esta, a esta adquisición de este, de este grupo empresarial. Entonces el poder cruzar las patentes, la diversificación que hemos visto en las patentes con la diversificación de las, de las fusiones y de las adquisiciones, ¿no? Y aquí simplemente el análisis de las consecuencias o de estas disfunciones o limitadores epigenéticos es, es mucho más larga, pero simplemente os quería poder, eh, para ilustrarlo, pues una, una imagen de estas, eh, de estas luchas o estos litigios que se producen entre las actividades de... De, de las patentes, los litigios que surgen entre, entre estos grupos, ¿no? simplemente como una imagen de una de las áreas en las que, en las que yo creo que se podría, se podría entrar también sobre el debate del, de las consecuencias que tienen las dinámicas epigenéticas. La segunda de las partes, como os decíamos, de dónde estamos, de lo que hemos hecho hasta ahora, es la de los desarrolladores. Entonces, en la parte de los desarrolladores no hemos avanzado tanto, ahí es, tenemos la, la idea teórica pero sí que aquí no tenemos hecho ningún análisis preliminar, ni tenemos datos, ni tenemos eh, gráficas, ni nada. Pero yo sí que creo que aquí puedo tener, eh, puede existir un potencial de cara a poder analizar eh, la eficiencia que tiene el colapso cuántico en unos determinados vectores dominantes en unos determinados países. Y ahora me explico. Es decir, eh, cuando se dice en España hay que fomentar el emprendimiento... Hombre, en España a lo mejor hay que fomentar el emprendimiento, pero en ciertos vectores dominantes, ¿no? Es decir, la industria del turismo, pues puede ser uno de los vectores dominantes. Sin embargo, el, el sector de la eh, biomedicina, pues en Murcia, pues no lo veo. ¿No? Pues A lo mejor lo veo en Cataluña, que pueden tener una, un cierto vector, tractor en esa, en esa dirección. ¿no? O el, el sector de las aplicaciones para medir la humedad agrícola pues puede tener una cierta relevancia en ciertos entornos. En, en Galicia pues, pues no tendrá mucha importancia ese tipo de vector dominante. ¿no? Es decir, a los emprendedores también hay que darles una serie de áreas en las que poder desarrollar sus actividades, para que puedan tener un cierto crecimiento. ¿no? Pues si no, por poder, por poder inventar, podemos inventar el vallesonismo cuántico, podemos inventar cualquiera de estas ideas, pero luego hay que, hay que, hay que poder crecer, ¿no? como, como, decía, como decía Schumpeter. Entonces, de cara a poder estudiar, estudiar esto, eh, ayer me alegraba cuando Juan me decía que algunos de vosotros habíais trabajado en la parte del bayesianismo y que habíais utilizado la probabilidad bayesiana no sé si estáis aquí, o no sé si bueno, había algunos, algunos miembros del, del departamento habían hecho esto entonces, eh, pues bueno, simplemente por introducidos la, la parte de, de del bayesianismo cuántico que, que se denomina así, todo viene de, al, al teorema de Bayes, ¿no? entonces, tú lo que haces es asignar unas probabilidades ex ante de que ciertas actividades, en este caso a lo que nosotros nos interesaría sería que esos desarrolladores o esos emprendedores puedan tener una cierta probabilidad de éxito en ciertos vectores dominantes que nosotros llamamos, ¿no? Pues en videojuegos, o en salud, o en finanzas, Tú defines el vector dominante ¿no? y en base a las características que tú obtengas del entorno, indicadores que tú puedas eh, monitorizar del entorno, vas observando si efectivamente esas probabilidades que nosotros denominamos de colapso se están produciendo o no se están produciendo. ¿no? Y de esa manera tú puedes ir redefiniendo las políticas para fomentar las actividades de los emprendedores. No sé si me, si me estáis siguiendo, tú eh, inicialmente estableces unas probabilidades ante y luego las vas contrastando en el tiempo y vas viendo si es, esas probabilidades que tú observabas, por ejemplo en el País Vasco hay una apuesta muy fuerte por la nanotecnología y que están diciendo las académicas startups y que los, eh, los científicos van desarrollando sus actividades, si efectivamente esas startups tienen una probabilidad de éxito y de supervivencia en el mercado o no. ¿No? y vas contrastando esto en base a lo que denominan como degrees of belief, ¿no? los grados de creencia. El investigador o el científico establece esos grados de creencia o esas probabilidades que él estima que son las, las posibles ex ante y luego vas contrastando frente a lo que te está diciendo la, la realidad. Entonces, para esto, claro, obviamente necesitas una serie de variables que te estén caracterizando el, el entorno. ¿no? Entonces, aquí hay una hay una serie de modelos que en este caso definía, definía Jeffreis eh, en los que decía también que el desarrollo de los emprendedores o el desarrollo de los eh, desarrolladores en nuestro, en nuestro caso también responde a una serie de a una serie de, de funciones de probabilidad ¿no? es decir, cuando os decía lo de la función de onda en el caso de las de las partículas de las partículas cuánticas es lo que decía tenemos una serie de funciones de probabilidad por las cuales los, los, las startups o los emprendedores en ciertas eh, regiones europeas tienen más probabilidad de éxito que en otras regiones europeas ¿no? ¿por qué la industria del videojuego se produce en Londres? pues no es casual, porque, pues porque las finanzas están allí ¿por qué los desarrolladores del mueble se producen en, en la costa de Levantina española? ¿no? pues porque porque hay un ecosistema que permite eso, si tú te vas a Hungría, pues no tienes el sector del mueble, lo tienes en, en otras comunidades o en otras regiones europeas. ¿no? Entonces, en base a una serie de indicadores poder caracterizar los diferentes entornos y poder llegar a definir con qué probabilidad de éxito las políticas orientadas a mejorar o a desarrollar a los emprendedores, las, las startups, pueden tener una mayor probabilidad de éxito en unos países que en otros. Entonces esto ya le, le sonará a, a Juan porque hemos estado trabajando en, ellos, en ello durante estos días pero existen en Europa como dos grandes iniciativas que se llaman el Innovation Union Scoreboard y el Global Entrepreneurship Monitor. Entonces, bueno, son dos iniciativas que nos están dando una serie de indicadores para caracterizar, por un lado, cómo se produce la innovación en los países y en las regiones europeas y cómo se produce el emprendimiento en los países y en las regiones europeas. Entonces, en base a los indicadores que nos dan, en algunos casos cualitativos, en otros casos cuantitativos, tanto el Scoreboard para la innovación como el Global Entrepreneurship Monitor para, para el desarrollo de los emprendedores, poder obtener una visión general de decir, pues bueno, pues en Hungría tienes mayor probabilidad exante de que colapsen los emprendedores en este vector dominante. Y en España tienes esta probabilidad de que los sectores de, en los que se puede impulsar el emprendimiento podrían ser estos. Y luego los, van, los vas contrastando. ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea que yo tengo, que yo creo que se podría hacer en base al, al bayesianismo cuántico. Obviamente, y yo aquí siempre hago la, la metáfora también del trazo grueso y el trazo fino. Con estos indicadores a escala país con todos los problemas que tiene, la fiabilidad de los datos, etcétera, puedes obtener el trazo grueso. ¿no? Es decir, pues en España la política de emprendimiento debería orientarse al juguete, y me lo voy a inventar, y a la pesca. ¿no? Y en Hungría deberían orientarse a, pues a la música y, y a las finanzas. Me lo estoy inventando. ¿eh? Pero claro, Hungría es muy grande y España es muy grande, ¿no? Entonces aquí te vendrá el conseller de, de turno y te dirá, ya, pero ¿y en la comunidad valenciana qué? Tenemos que feme aquí en la comunidad, ¿no? Entonces le dirás, hombre, pues para eso podemos ir un nivel más bajo en el. En los, en los indicadores y el, tanto el Global Entrepreneurship Monitor como el Scoreboard nos dan datos a escala regional cada tres años y poder decirle, pues bueno, dentro del trazo grueso, en España hemos dicho que existen estos dos vectores dominantes, en su comunidad autónoma, si hacemos un zoom, como con una lupa, pues podemos ver que existirían como estos subsectores, ¿no? De una manera visual yo creo que lo, que lo podéis imaginar, que claro, luego el llevar esto a la práctica ya me parece un poco más difícil y habría que jugar con millones de datos, ¿no? pero yo creo que sí sería, sí sería factible el poder hacer el trazo grueso inicial y luego poder hacer el foco en determinados países o en ciertas comunidades autónomas como una especie de, de zoom, porque los datos sí que, sí que los tenemos. Entonces ya para, ya para concluir, pues deciros algunas de las líneas de trabajo en las, que, en las que estamos trabajando ahora mismo, o que algunas estoy trabajando en ellas y en otras pues, pues las tengo las tengo aparcadas o intentando eh, operacionalizarlas y buscar los datos. ¿no? La primera de ellas es una mayor operacionalización de lo que llamamos las eh, epigenetic economic dynamics, ¿no? las dinámicas epigenéticas. Y ahí se produce todo un debate porque existe un, un checo, Pavel Pelican, que, que es un evolucionista y él lo que, lo que dice es que si tú quieres hacer la, la analogía rutina gen ¿no? o ADN eh, gen de, las, de, los, de los organismos frente al ADN de los países o de las empresas, tienes que hacerlo a nivel de detalle. Es decir, cuando tú estás hablando del proceso de metilación, tienes que hacer la equivalencia con qué es el equivalente al proceso de metilación en el, en el ámbito empresarial. Cuando estás hablando de una proteína concreta, tienes que hacer la equivalencia con cuál sería el equivalente a, ser, a esa proteína concreta en un ámbito pues, nacional, institucional o, o empresarial. ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que la idea de la EED con estas tres etapas, pues sí si la tenemos clara. Eh, pues eh, yo creo que todavía tenemos que, que hilar mucho más fino ¿no? el trazo grueso. Yo creo que lo tenemos ya hecho, pero hay que, hay que empezar a, a definir conceptos con, con mucho mayor rigor eh, académico. ¿no? Esa es una de las, una de las vías que sí, tenemos, eh, que sí tenemos abierta. La otra, en relación con las, con las patentes. Eh, como os decía, sería estudiar por un lado la parte de las áreas tecnológicas y ver si esta diversificación que hemos visto con las, con las dos imágenes de Twitter y de Amazon, responde a una variedad relacionada o no relacionada. Ahí no sé si os suena, existe en la economía, en Economic Geography, existe toda una línea de trabajo sobre variedad relacionada variedad no relacionada. No sé si os suenan las, las diferencias en los conceptos. La variedad relacionada lo que viene diciendo es, a ti que se te da bien, pues a mí se me da bien hacer eh, botellas de agua. Por ejemplo, ¿no? Yo en mi comunidad autónoma siempre hemos hecho botellas de agua. Y dice, "Hombre, pues como a lo mejor dentro de 10 años ya no se bebe botellas de agua, sino que a lo mejor se bebe agua de otra, de otra manera, pues tú lo que tienes que utilizar es tu conocimiento, ¿no? En este caso pues de termodinámica o dinámica de fluidos para poder hacer algo diferente, ¿no? Pero tú partes, como decíamos la, al principio de la analogía del ADN y haces algo que es diferente a lo que estabas haciendo inicialmente, pero que está suficientemente vinculado con el conocimiento que tenías. Vale. Y la variedad no relacionada es, tú hacías botellas de agua y ¿qué sabes? No, yo sé de dinámica de fluidos. Y dices, ah, vale, vale, pues dinámica de fluidos analiza los satélites de los, eh, de, los, de los astronautas cuando van al espacio y los problemas que tienen a la hora de procesar las orinas, ¿no? Por ejemplo, ahí también hay dinámica de fluidos, pero en unos contextos, unas presiones mucho mayores. Pues el hacer una botella de agua o el hacer una tubería, no, la distancia que existe en el conocimiento pues es mucho más pequeña que hacer una botella frente a procesar las orinas de los astronautas en el espacio. ¿no? Pues eso sería un ejemplo de variedad relacionada o no relacionada. Mi hipótesis es que los grupos de internet, los GAFAs, responden a una variedad no relacionada. Es decir, inicialmente, durante los primeros años, sí que pueden responder, como decíamos antes, el hardware, el software, los buscadores, a una variedad relacionada pero en el momento en el que empiezan a crecer a partir de, yo diría, un cierto tamaño crítico, que no me, no me atrevería a decir cuál es, ¿no? Pero sí que empezaría a definir una variedad no relacionada. Esa es mi hipótesis, pero claro, habría que poner números y evidencias sobre, sobre ello. Cabe claro, el problema. El problema es que tienes eh, 120.000 patentes que, que estudiar y que, claro, cada una de las patentes, en el caso de Twitter, era muy fácil porque tenías dos clases tecnológicas, pero claro, en, todo, en el caso de todos los demás... ¿Os pues el caso de Amazon? Pues había cincuenta y pico patentes. Si os enseño la imagen de Google, no se la ha puesto pues porque no se ve nada. ¿no? Pero claro, ahí tenías doscientas y pico clases tecnológicas. los pues multiplicas 120.000 por doscientas y pico de uno, más ciento y pico del otro, más cincuenta del otro, y te salen millones de, de datos que, que poder procesar. Y a mí, pues con un Excel se me, se me escapa. ¿no? Y esta sería una de las de las áreas en las que yo creo que que sí que existe un, una, una, un potencial. El otro, que está vinculado con la parte del estándar Essential Patents que os comentaba antes, sería definir cuáles son esas patentes más relevantes o esas patentes estándares en base a las citas. Y en las citas eh, ya sabéis que las patentes tienen Forward Citations y Backward Citations. ¿Os suena lo que son las, las citas de las patentes? Tú cuando tienes una... vamos a suponer que esto es una, una patente, ¿no? La patente X de Twitter. Y esta patente a su vez cita conocimiento previo, ¿no? igual que cuando hacemos un artículo tú citas en la lista de referencias el conocimiento previo que te ha ayudado a definir esta patente ¿no? estas serían las backward citations aquellas patentes en las cuales te apoyas para diseñar tu nueva tecnología las forward citations serían aquellas patentes y esto se produce en el momento T0 aquellas patentes que se producen en T1, T2, T3, T4, etc. y que citan a tu patente. Es decir, que tu patente constituye un elemento nuclear de cara a fomentar el desarrollo tecnológico en otras disciplinas. Vale, entonces, yo creo que si hay, si hay, no, hay que hacer un mapa con 120.000 patentes, ¿no? Pero ver cuáles son de esas patentes en las que convergen más flechitas. Y aquellas patentes que son centrales y ahí en, en toda la, en la bibliografía sobre Social Network Analysis, está todo lo que es el grado de centralidad, grado de dispersión, toda la parte de caminos críticos, etcétera, para poder ver ...qué patentes son las relevantes... ...y esas patentes a su vez... De ...esas 120.000 patentes... ...si pudiéramos plasmarlas en una imagen... ...decir, pues estas 15 patentes... para el año 2017 son las que reciben... ...más citas, ¿no? Y esas 15 patentes a su vez han dado lugar... ...a desarrollos tecnológicos en estas, en estas áreas... ...y ver si efectivamente esas clases tecnológicas o esas vías de, de desarrollo tecnológico que han podido abrir estas patentes se corresponden con la clase tecnológica originaria, dominante de esta patente o si corresponden a vectores que están muy distantes, ¿no? ¿Me, me seguís un poco la, la idea? Entonces yo creo que eh, de esta manera, si somos capaces de poder definir cuáles son estas patentes que están recibiendo más citas y aquellas patentes a su vez, claro, porque esto tendrías que ir hacia atrás en el tiempo, Aquellas patentes a las que estas patentes centrales están citando, sí que por lo menos le damos una mayor objetividad a la parte de la identificación de aquellos estándares. ¿no? Y si tú esta imagen la vas haciendo de una manera dinámica en el tiempo, pues puedes decir, pues para el sector del software, en el año 2017 las patentes que se comportan como un estándar son estas 20. Y en el año 2014 eran estas 5 pero estas cinco llanos no tienen por qué ser las mismas en el año 2017, a lo mejor sí, no lo sé, pero habría que explorarlo, ¿no? Me parece, por lo menos, que metes un mayor grado de, de objetividad a la hora de identificar estos, estos estándares. Otra de las vías que se me ocurre es la parte de los, de los inventores, y ahí también hay una, una literatura en la geografía humana en la que, en la que vamos analizando quiénes son los inventores de esas patentes, ¿no? A priori uno podría decir, estas 120.000 patentes, pues existe una probabilidad eh, homogénea para los que estamos en esta aula, las 10 personas, todos podamos patentar, ¿no? Entonces cuando empiezas a analizar las patentes de estos grupos, lo que ves es que hay muy pocas, muy pocas personas que han patentado muchísimas patentes. ¿No? y que estas personas han ido pasando de unas empresas a otras. La mayoría de ellas, de hecho algún, algún ejemplo, pero analizabas el, el comportamiento de algunos de estos inventores y todos empezaban prácticamente en IBM, luego pasaban a Microsoft y ahora están en Google, están en Apple, ahora algunos de ellos están en alguna startup. ¿no? Pero son como los Key Individuals. Estos Key Individuals, como ya hablábamos con, con Juan, son como los científicos. ¿no? Ese científico que es eh, pues una estrella, el Star Scientist, que permite, y luego, eh, permite desarrollar o abrir una nueva vía, que luego abandona esa vía pues porque su iniciativa ahora está en otra corriente de pensamiento. ¿no? Entonces el poder identificar a estos, eh, a estos científicos y ver por qué, por qué empresas han pasado, por qué han pasado por esas empresas, y dar un poco de objetividad también a la hora de, de buscar perfiles de, perfiles de inventores. Algo equivalente a lo de las patentes sería con lo de las fusiones y adquisiciones, que no me voy a a detener y la última parte sería con la parte de los desarrolladores. Entonces, además de los vectores dominantes que decíamos antes, yo creo que jo, todas las, eh, todos los datos, esto, esto que se llama lo del Big Data, ¿no? el poder hacer todos estos estudios en base a los hashtags que utilizan los desarrolladores en plataformas a través eh, como Twitter, que todo el mundo conoce, pero otras como Kickstarter o Red Hat en la que van poniendo estos programas que ellos desarrollan y hay gente que los va mejorando y esto va a una comunidad lo que va haciendo esto, yo creo que ahí algo análogo se podría hacer también en la parte de los desarrolladores como complemento a los datos que nos puedan dar de, del Global Entrepreneurship Monitor y del, del Scoreboard. Pero claro, no, no me he metido en detalle porque claro, el problema que se te plantea con los desarrolladores es que tienes millones y están dispersos por todo el mundo. Los gafas, pues dices, pues bueno, me centro en estas 10 empresas, y son 10 unidades. Tienes 120.000 patentes, pero no dejan de ser 10 grandes corporaciones. ¿no? En el caso de los desarrolladores, eh, muchos de ellos pues, usan alias, no firman con su propio nombre. el Localizarlos también pues, es mucho más difícil. Por lo tanto, la parte de los desarrolladores yo creo que metodológicamente es más compleja que la de los GAFAS.